Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Tras tres días cazando el berrendo o antílope americano En la reserva de Silver Hoy os traigo el siguiente vídeo Donde podréis ver que he abatido cuatro diamantes En la misma reserva y la misma partida individual Y sin más preámbulo, comenzamos perret y yo nos hemos vendido a la reserva de Silver rights Y vamos a cazar el, el berrendo o porgon también llamado antílope americano ahí vemos un grupo, mira, vemos un 1 nivel 4 que tiene mayor puntuación, vamos a acercarnos un poquito vamos a ver si podemos llegar a 150 metros ponemos la mira rascamos un poquito y vamos a hacer el lance 1 vamos a al lado y otro, pero no sé si he fallado el tercero. Ahora, ahora lo veremos. Yo creo que el tercero sí, sí he fallado. Venga, perrete vámonos. Recargamos la munición del de 3006 Y vamos a... Ya vemos ahí la, la presión cinegética. Por lo menos tenemos dos, dos muertes. Ahora lo veremos vamos a mirar un poquito a ver si vemos alguno no ha salido todo todo huyendo venga perrete busca a ver si ve la sangre vamos a ver si perrete la encuentra la verdad es que la, la solemos encontrar nosotros antes con, con nuestro GPS pero bueno vamos a, a coger la opción de, de perrete ya vemos ahí los animales abatidos y vamos a ver qué nos que nos arroja venga perrete vamos perrete venga vamos no a dejar que llegue perrete que los nosotros antes ya nos marca el el primero venga venga vamos a si sí, perrete que ya ya te esto mira un nivel 4 90 por 60 vamos a ver a por el segundo que nos arroja un nivel 3, una plata, 65,40 Y vamos a elogiarlo, que lo ha hecho muy bien Vamos a ver si busca más sangre Por si acaso que era el último que creí que había fallado No, si sí, efectivamente he fallado, no, no lo encuentra Vaya, nos dice que vivemos las huellas Como si no lo supiéramos ya Vamos a ver Vamos a ver Vamos a seguir por donde han venido yendo, a ver si los podemos localizar y hacer el lance. Vamos a agacharnos porque hemos no escuchado el ruido. Vamos a ver, no vemos nada y nos acercaremos a, a la zona del lago, a ver si en la orilla podemos encontrar otro animal y hacer el, el lance. Así que vamos a continuar con con la caza del berrendo vamos subiendo hacia el norte desde el lago subimos la arena vamos a buscar entre el follaje puesto que hemos escuchado una llamada de apareamiento antes a ver si podemos localizar algún animal vamos despacito mira si sí, ahí tenemos uno tiene bonita cuerno un nivel 4 seguramente nos, nos va a dar un oro vamos a intentar el lance con el arco puesto que está cerquita y ya, ha caído ha caído y vamos a decir al perrete que lo, que lo busque venga perrete, búscalo, que lo tiene muy cerquita vamos campeón ya sale el perrete corriendo hacia él y vamos a recoger nuestro berrento, pongrón o antilocapra americana, que es su nombre científico. Vamos a elogiar a Perrete, para que no nos baje mucho la, la amistad y el estado de, del perro. Se nos queda ahí, mirando al Perrete, y vamos a recuperarlo. Otro oro, 91,60, ahora nos ladra. Va con un poquito de, de retraso, Perrete. Y sigue ladrando porque quiere que, que lo felicitemos. Y vamos a seguir buscando. A ver, tenemos otra llamada. No sabemos de qué. A ver, si vemos algo. Y si no, pues continuaremos hacia arriba cazando. Y a ver qué nos encontramos por, por esta ladera. Seguimos avanzando en dirección al norte. Un poquito más hacia el este, nordeste. Este, este. Y vamos a ver, vemos un grupo de de berrendos que han pasado a ver si lo volvemos a ver y podemos hacer el lance vamos a andar un poquito vamos a correr pero ya nos paramos a ver si lo vemos a, mira ahí, ahí lo vemos ya ahí lo vemos que está alerta un nivel 4 vamos a coger el 30 06 localizamos al animal vale se nos mueve está detrás del árbol vamos a girarnos a ver nos desplazamos un poquito a ver si podemos vaya tenemos los árboles en medio Ahí está, <tose> disparamos a uno disparamos al de atrás el resto sale sale corriendo huyendo venga parrete busca de va para adelante lo vamos a lograr un poquito he descubierto que los que ando pues a veces nos, nos evitamos las caricias y, y las galletas porque también le gusta que le sirven y le diga el hace muy bien así que vamos a, a recoger nuestro animal vemos ahí delante lo vamos a agachar porque estamos vemos otro aquí a la a la derecha otro que está ahí detrás del árbol o no nos ha visto se ha quedado disparado así que vamos a Hace el lance y disparamos. Pues nada, hemos abatido tres, tres berrendos y vamos a, a recogerlos. El primero nivel 4, 82 puntos justitos. Vamos a recoger al segundo. Una plata, 69 con 30 y vamos ahora a recoger al al tercero. Otra plata, 74,40. Vamos a alojar a Perrete y continuamos. Venga, siéntate Perrete, un poquito. Anda, que voy a mirar por los climáticos. Hemos avanzado un poquito y vemos ahí un animal precioso. Vaya, está ahí, tiene una cuerna muy grande. A ver si lo podemos localizar bien, vamos a montar despacito, se nos mueve ahí le vemos la cabeza, veis la corna que tiene será un nivel 4 o quizá un nivel 5 madre mía que menta tiene vamos despacito a ver si nos puede dar el flanco vamos a ver lo tenemos ahí y disparamos Disparamos y se nos queda. Ha caído ya. Ha caído ya. Vimos que ha caído ya. Vamos a tirar perrete que lo, que lo busque. Vamos, perrete. Ya sale como una bala. Vaya, nos equivocamos. Quería sacar los prismáticos y ha sacado el, el reclamo los de choque de cuerpos. Vamos avanzando, Vamos a mirar. Mira, ahí tenemos un, un bisonte. Pues nada, vamos a hacer el, el bisonte. Lo tenemos ahí, lo apuntamos al punto derecho y disparamos. Vamos a estar pendientes del bisonte, no vea que se venga para nosotros. Vamos a ver. Disparamos otra vez porque creo que el anterior, o le hemos dado el árbol, o no sé, ahora cuando, cuando lo recojamos lo, lo podremos ver vamos a ver si cae, se si no queda quieto vamos a ver si ya ha caído pero bueno primero vamos a ir a recoger a nuestro a nuestro terreno madre mía que corno tiene que bonito diamante un diamante 99 con 20 Con las cuernos un poquito torcida no están muy simétricas pero bueno la, la puntuación no lo da por el peso y el tamaño de, de la cuerna Pero no, no es un diamante muy bonito Y vamos a ver Venga, perrete, búscame al bisonte que lo tienes ahí Venga, que lo hace muy bien, guapo Y vamos a ver que nos que nos arroja el, el búfalo Y vamos a comprobar si le hemos dado uno o dos tiros Venga, lo otra vez y solamente el modo tiro. El primer tiro le dimos en, en el árbol. Así que... Venga, siéntate, parrete. Que te vamos a felicitar. Venga, una galletita. Que lo estás haciendo muy bien. Aunque a veces estorba con las aves. Pero bueno. Es la acción que tiene el juego. Y lo asumimos. Vaya, ahí vemos otro. mira lo que chiquitito. no Estaba ahí. Así que vamos a hacer el lance, venga, y ha caído ya, venga perrete, búscalo, ya va perrete, y lo vamos a recoger ya mismo, una plata, 63 con 10, y continuamos la caza, vamos a mirar, y que encontramos. adelante andando ahí vemos otro antes vamos a ver si podemos disparar cogemos este también tiene una cuerna grande y a ver si tenemos ángulo levanta la cabeza y ahora ahora ha caído pues vamos a, re a recogerlo vamos perrete búscalo Venga, voy a poner el mapa que donde matamos antes el otro, es la zona donde estoy cazando ahora ¿Veis? La zona más roja donde matamos el, el anterior con el bisonte y, y el otro nivel, nivel 3, la plata En esta zona es donde estoy cazando, y este también tenía una cuerna muy significativa Así que vamos a ver que nos, que nos arroja, miramos con lo no vemos nada Vamos a seguir mirando mientras avanzamos, porque aquí con tanto árbol es posible que se escondan los animales, tenemos ahí la fuente, nada. Que sí, perrete, que ya te ha escuchado, que ya voy. Menos mal que los ladridos no espantan a los animales, porque si no, madre mía, no, no cazaríamos con lo escandaloso que es. Vamos a mirar ahí abajo. No, no vemos nada. Y ya vemos, nuestro derrendo ahí y que al lado. Así que lo vamos a elogear que lo hace muy bien, sube el ánimo. Otro diamante, 98,70. Madre mía, este tiene la cuerna más bonita, más abierta, no tan cerrada como el otro, pero si sí las tiene parejas. Así que lo lo guardaremos, lo secaremos para luego poder... Lo mostrar en nuestra sala de trofeos. Venga, disecamos. Y continuamos cazando por esta zona de Silver Rides Vemos aquí, nos viene uno. Andando tranquilito. No nos ha visto. Y disparamos. Madre mía, debe haber un rebaño, se han vuelto todos locos. Vamos a Uno y dos disparos. No sé si le hemos dado o no le hemos dado a los tres que hemos disparado, pero bueno. Ahora le veremos dos fijos que se han caído. Vamos a ir a por ellos. Vamos a, a recoger al primero. No era muy grande, pero bueno. Un nivel 3, 70 con 30. ¡Venga, parrete! ¡Busca! Vamos a por el otro. Otro nivel 3, otra plata, 68 con 30. Y vamos a ver el tercero. mega parrete! ¡Busca! No, a ver si encuentra o no encuentra... No, pues hemos fallado el otro tiro, lástima. No hemos acertado, nos ha pillado el sopetón, así que vamos a, a seguir yendo hacia el este a ver qué nos encontramos. No vemos nada y continuamos cazando. Hemos llegado al llano, vemos ahí un grupo de, de berrentos. Hemos dejado al, al llano, queremos ir hacia hacia el oeste. ...a ver que nos podemos encontrar... ...puesto que la parte norte ya la hemos peinado... ...y eso nos ha dado muy bien... ...ahí vamos a un nivel 4... ...y un nivel 3 al lado... ...cogemos nuestro rifle... ...y... ...vamos a ver... Disparamos a, otro, ...disparamos a otro... ...ya sale corriendo... ...así que... ...vamos a ver qué nos arrojan... ...hemos abatido a dos... ...nos está dando mal... Silver En esta En esta jornada Porque llevo ya Llevo ya dos días No es sé, uno Son dos días Los que llevo cazando Y solamente Me estoy dedicando Al Al berrendo Venga Parrete Vámonos para adelante Notamos una carrerita Venga ya estamos cerca Busca Busca la sangre Sale corriendo Vamos a mirar Ahí escuchamos Una llamada de advertencia. Ahora nos, nos iremos a esa zona a ver qué nos encontramos. Seguimos mirando, pero no no vemos nada, así que vamos a recoger nuestros animales abatidos. Perrete, se, se nos queda un poquito parado esperándonos para que nos acerquemos para seguir corriendo y vemos los dos, dos animales. Vamos a elogiarlo un poquito, muy bien, Perrete. Vamos a recoger el primero, una plata, ya la vamos a poner el 4 que seguramente sea un oro, efectivamente un oro 87,50, una cuerda muy bonita, y bien cerradita como me gusta, no como el diamante anterior que la tenía un poquito abierta, seguimos mirando y si no nos dirigiremos a la zona donde escuchamos la, la llamada de, de advertencia. Hemos localizado, hay otro nivel 5 Madre mía, que, que bien se nos está dando esta, esta reserva estamos y disparamos Si no era diamante, será el tercer diamante que cazamos Así que vamos a ir a por él Vamos a ver si Perrete no lo busca Está retrasándose un poquito, ahora sí, ya la ha encontrado Ya sale corriendo y vamos a ver la puntuación que nos arroja nuestro nivel 5 hombre desde que se han actualizado mmm, la verdad es que parece que han aumentado los diamantes aunque a veces siguen los bugs cuando hay rebaños grandes sobre todo las hembras pero en fin es lo que hay y lo que nos toca nos toca aguantar ya nos está llamando perrete vamos a a ver le felicitamos un poquito lo elogiamos 9 perrete ...y vamos a recoger nuestro terreno ...efectivamente otro diamante... ...98 con 80... ...las cuernas también un poquito abiertas en las puntas... ...pero bueno, es un bonito animal... ...así que lo, lo guardaremos para nuestra sala de trofeos... ...venga, aceptamos... ...y continuamos cazando... ...vamos a seguir hacia... ...hacia el oeste ahora... ...subiendo esta loma que también es una buena zona de, de animales y a ver qué nos encontramos venga una caricia terrestre que lo hace muy bien y venga a ver si encontramos más más animales grandes campeón miramos otra vez por los prismáticos y si no vemos nada continuamos cazando hemos visto una huella de un animal grande lo vemos ahí madre mía también tiene una cuerna bonita madre mía lo que está lo que está marcando 112 como de esa puntuación ¡Qué bicharraco y venga, abatido. Vamos a ver Cómo nos da esa puntuación Madre mía, qué barbaridad Madre mía, yo me he quedado alucinado Venga Vamos a, a buscarlo Venga, te busca Que la verdad es que estoy nervioso, eh Un nivel 5 y me habéis dado cuenta que marcaba 112 de máximo No suele dar tanto, pero madre mía Madre mía, qué puntuación nos va a arrojar este animal como la llamamos bien, que creo que sí, sí ha caído rápido nos va a dar un pedazo de diamante y va a ser el cuarto ¿eh? en, la misma, en la misma partida individual, esto es algo asombroso, maravilloso muy bien perrete, muy bien perrete vamos a ver, qué diamante 104 puntos, ¿Qué... madre mía ¿Veis que cuerna tiene, que cerradita en forma de corazón, esto es una preciosidad Madre mía, 104 puntos Yo creo que lo máximo que suelen dar es cinto, eh, 105 no. vi una vez en un vídeo, pero madre mía Madre mía, qué bicharraco Que sí, perrete, venga Siéntate que ahora te voy a felicitar y a premiar Que lo estás haciendo muy bien Venga, una caricia, perrete Que eres lo mejor que hay cazando Y estorbando con los gansos también, hay que decirlo todo, campeón Venga, siéntate otra vez Venga Vamos a darte una galletita, una galletita, madre mía, y ahora, cuando esto os voy a poner en el mapa para que veáis la zona donde ha sido abatido esta preciosidad. Ves aquí en, al final del todo, en el sur, entre los dos laguitos de, de abajo, y me voy a ir a montar el vídeo.